Sexto Festival Internacional de Cine de Cali, Fit Cali. Informando para todos ustedes sobre el Festival Internacional de Cine de esta ciudad. La película es, es una gran ficción, insisto. Es un, gran, es un acto de construcción cinematográfico bestial. Una enorme fase de postproducción, pero siempre buscando romper, digamos, o sea, conseguir establecer un pacto con el espectador en el que no fuera evidente ninguna de esas estrategias, digamos, en el que la, la narración quedara como... no, no, fueran, no fueran evidentes las, las trampas. Yo no quiero tener hijos Gala. Estuvimos en la presentación en Colombia de la película española La Jungla Interior del director Juan Barrero. Es una gran ficción que mezcla diferentes tipos o estilos de documental desde el clásico de National Geographic hasta el documental en primera persona o de autor para contarnos cómo un hombre asume la paternidad y va registrando todo el proceso que ocurre en el cuerpo de su amante o compañera. Pero también pasan a veces cosas a la inversa, que vuelves a tu propia casa y estás en el hogar que compartes con tu amante o tu propia cama, te sientes muy extraño. Y de esto va un poco la película. Agradecemos a Patricia Elena Patiño, a Sofía Suárez y a Luis Ospina por la invitación que extendieron a El Espejo para que cubriéramos para todos ustedes esta edición número sexta del Festival Internacional de Cine de Cali. Desde Cali, un abrazo para todos ustedes, con la cámara de Patricia González, este fue un reportaje de Felipe Moreno Salazar, no se olviden que Bogotá y Cali son cine, hasta luego.